Gracias, presidente. Esta moción que ha presentado de forma estupenda mi compañera, la senadora Angustia, es muy importante de vital importancia para prevenir los, los, los problemas que está teniendo el colectivo LGTBI comentar que estamos teniendo problemas por la diversidad y comentar que los delitos de, de odio que existen en el Estado español, el, el primero es la homofobia, el racismo y luego también la, la discapacidad, la dicofobia, importante que aparece en tercer lugar los delitos por la homofobia. Tenemos que decir que los derechos humanos son el principal éxito que han conseguido no, la, las personas, todos los ciudadanos. Pero en este país todavía no existen personas que, que creen que hay distintas categorías según los derechos, que unos tienen más derechos sobre todos. Por eso agradecemos de antemano el trabajo que han hecho algunos grupos, el Grupo de Compromiso y el PDCAT, por las, las enmiendas que han presentado. El resto de grupos no podemos decir lo mismo, pero pensamos que votarán a favor. No sabemos lo que harán las señorías del Partido Popular, como qué van a hacer con su mayoría en el Senado. Sí que esperamos que, como han, mm, em, han inaugurado su, su posición en la, en la oposición, esperemos que no continúen con, destilando odio o no. Tendremos que esperar a la Junta de Portavoces a ver lo que dicen. Aceptamos las enmiendas que ha presentado el, el Grupo Parlamentario, el PDCAP, porque pensamos que sus mejoras eh, fa, favorecen el contenido de la moción. Por su parte, con el, con el Grupo Compromís, eh, lo que ha comentado el senador Navarrete, pensamos que la enmienda número uno está ya incluido en nuestro punto cuarto, porque está hablando del diseño y la implantación en colaboración con los agentes sociales LGTBI, y también con las organizaciones sindicales del profesorado pero sí que es cierto que eso no se tratan de no aparece en el texto de partida porque no se tratan puramente de competencias estatales aceptaremos las, aceptaremos las enmiendas número 2 y 3 ¿Aceptaremos? no podemos aceptar las enmiendas 2 y 3 porque son herramientas Idóneas para la educación, a través de ofreciendo un máster de formación para el profesorado. Para concluir la intervención, esperemos que nos apoyen con el voto. No podemos olvidar que yo soy una mujer sorda, lesbiana, y que yo he recibido esas miradas de odio y de discriminación solo por ser una persona diferente y diversa. Creo que desde nuestro grupo Unidos Podemos, en un, con Podem y en Marea vamos a continuar trabajando para que nadie en este país se sienta así, por su orientación sexual o por su identidad de género o por su expresión de género. Muchísimas gracias. gracias